Civismo e investigación. Cambio ciudadano. Visión futurista. Juventud innovando. Mentes creativas. Generación y progreso. Emprendimiento y sociedad. Movimiento joven. Progreso y desarrollo. Empresarial Líderes emprendedores Formación integral Emprendimiento juvenil Es la formación del nuevo liderazgo antioqueño